Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio del, del cuello ¿vale? y para ello pues vamos a partir de, bueno, de esta imagen tomográfica eh, bueno, en corte axial y ventana mediastínica. Vale. Partimos, fijaros, de la parte eh, superior del, del tórax. Lo que tenemos en, en anterior, vamos a ver una imagen, eh, una estructura hiperdensa que se va a corresponder con el esternón. Profundo al esternón nos vamos a encontrar eh, lo que es el callado aórtico y la eh, vena cava eh, superior. Y, eh, bueno, pues posterior en la imagen lo que vamos a encontrar será otra imagen hiperdensa que se corresponde con la vértebra torácica. A ambos lados del mediastino veis dos imágenes hipodensas que se van a corresponder con los pulmones. Bueno, pues vamos a empezar entonces a ir ascendiendo, ¿vale? y a medida que voy ascendiendo ya veo que la vena cava superior, ¿vale? eh, va a, a ella está drenando eh, lo que es la vena brachiocefálica izquierda y que el callado... y que el callado... Eh, a ver si me sale ahora, ¿vale? Y que el callado aórtico, ¿vale? Va a dar lugar a sus tres ramas, ¿vale? Que se ven perfectamente lo que va a ser el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la vena subclavia. Eh, si os fijáis, ¿vale? Eh, hemos perdido, estoy jugando un poco, fijaros en la parte anterior de la imagen, ¿vale? llega un momento en que el esternón, el manubrio del esternón, se pierde ¿vale? y lo que voy a visualizar perfectamente eh, pues son los extremos eh, mediales de las clavículas. ¿vale? Bien, si sigo ascendiendo vale los cortes y me fijo en el tronco brachiocefálico, vale veo que este tronco brachiocefálico, a medida que yo asciendo se va a dividir vale perfecto lo tenemos aquí os lo voy a enseñar a ver, tenéis ahora su división aquí nos ha dado la división aquí vale y la otra división aquí esta que es esta es la arteria carótida común Derecha y la que está en posterior, eh, posterolateral, será la arteria subclavia derecha. Bien, pues vamos entonces a seguir ascendiendo, ¿vale? y a medida que seguimos ascendiendo, vamos a llegar a esta imagen de aquí, que es donde yo quiero llegar, perfecto, aquí. ¿vale? Y eh, bueno, pues. Mmm, nos vamos a quedar con, con la tráquea, ¿vale? Tengo, por un lado voy a encontrar la tráquea. Alrededor de la tráquea, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar la glándula tiroides, ¿vale? Y posterior a la tráquea encontraré también el esófago, ¿vale? Bien, pues todo esto va a formar lo que se denomina el Compartimento visceral. Anterior a este compartimento visceral voy a localizar una serie de músculos. ¿Vale? ¿Qué músculos van a ser estos? Bueno, pues son el yoideo y el externo tiroideo. Lateral a este compartimento visceral que voy a localizar, voy a localizar el compartimento vascular o neurovascular. ¿Qué voy a encontrar ahí? Bueno, pues voy a encontrar la yugular interna y la carótida común, la derecha y la izquierda, según en el lado en que esté, ¿vale? Y también voy a encontrar el nervio vago entre ambos vasos. Vámonos entonces a la imagen y vamos a intentar dibujar lo mismo. Fijaros. Voy a empezar a rodear todo esto porque esto que estoy separando es todo el paquete, el compartimento visceral. En verde estoy dibujando o separando el compartimento que va a ser el vascular, ¿vale? Y vamos a ver ahora aquí, tenemos, fijaros, tengo lo que es la tráquea, que se ve perfectamente. Voy a encontrarme con el esófago, ¿vale? Y también voy a localizar la glándula tiroides. Anteriormente lo que os dije, tenemos ¿vale? los músculos que será el externo tiroideo y el externo ioideo. Ya aparece. Eh, pues otra estructura que tiene una densidad distinta vale, esto, eh, bueno, pues se trata del cartílago cricoides y por tanto eh, ya sé que estoy dentro de la laringe, la vía aérea pertenece a la laringe a, es el compartimento subglótico voy a seguir ascendiendo y bueno, pues eh, veo que aparecen unas hiperdensidades la vía aérea sigue siendo laringe y estas hiperdensidades se van a corresponder con pues, dos cartílagos. Por un lado, fijaros, tengo que ver que en la parte anterior ¿vale? voy a tener una estructura tal que así, con unos puntos hiperdensos. ¿vale? Este es el cartílago tiroides. ¿vale? Y en la parte posterior de la vía aérea voy a encontrar ¿vale? pues, una estructura tal que así. Esto es... El cartílago cricoides es el arco posterior, la lámina, la parte más superior. Vale, vamos a ponerlo aquí. Genial. El bueno, la vía aérea que tenemos en estos momentos se va a corresponder con el compartimento glótico. Y por tanto, eh, lo que vamos a hacer, borramos esto un momento, ascendemos un poco, perfecto, y por tanto, ¿vale? Seguimos ascendiendo, hemos ascendido un poquito, ¿vale? ¿Qué es lo que me aparece ahora? Fijaros, va a aparecer dos puntos, tengo la vía aérea, ¿vale? Tengo dos puntos, que esos dos puntos se corresponden con el cartílago aritenoides, que articula... ¿Con quién? Con el arco posterior del, del cartílago cricoides. Recordad que era una articulación sinovial, permitía el movimiento. Y, bueno, pues también puedo ver ¿vale? el cartílago tiroides. ¿Vale? Vamos a marcarlos en la imagen. Tenemos cartílago tiroides, se ve perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que vemos que esos extremos, bueno, pues están hiperdensos por temas de osificación. Y también localizamos los cartílagos eh, aritenoides. El espacio, la vía aérea que queda aquí, ¿vale? Esto se va a corresponder con la glotis y, por tanto... Esto todo que tengo aquí, esta estructura que circunda la vía aérea, ¿vale? Se trata de las cuerdas vocales, ¿vale? Que estaban, recordad, que van a estar formadas por un músculo que es el tiro aritenoideo. Por tanto, estos espacios que tengo anteriores, estos espacios que estoy dibujando que son anteriores se va a corresponder con el ventrículo laringeo si continuamos el estudio pasaremos al compartimento supraglótico ¿vale? eh, detrás de lo que es la laringe ya empieza a visualizarse la hipofaringe y si damos un corte más superior pues, bueno pues tenemos por un lado en anterior lo que va a ser el vestíbulo laríngeo. y posteriormente lo que va a ser la hipofaringe. ¿Vale? Va a ir acompañada de, que de los senos piriformes, que aquí se ven perfectamente. Además, ¿qué vamos a tener? Podemos identificar claramente lo que van a ser los pliegues ariepiglóticos. Vamos a dar un corte superior, a ver si me permite ahora ir esto perfectamente, ¿vale? Y lo que va a aparecer va a ser, pues... Otro cartílago, que es el cartílago epiglótico. Justo anterior a él voy a encontrar pues, una estructura hiperdensa. Eh, se trata del hueso y oides. Si sigo ascendiendo veo que la estructura el hueso y oides, se va haciendo más visible. ¿vale? Y fijaros en lo que es la zona toda de la vía aérea. ¿vale? Se va aislando una estructura que va a quedar Aislada completamente. Eso es el cartílago epiglotis. El espacio que queda anterior, esto de aquí, esto es lo que le vamos a conocer como valéculas. Estamos otra vez a nivel de la vértebra pues, eh, C5-C6. Eh, lo que vamos a hacer ahora será fijarnos en el, el compartimento vascular para ver cómo va a discurrir a lo largo del cuello. Si os fijáis, este compartimento vascular, a medida que asciende, ¿vale? va a estar en todo su trayecto protegido por un músculo, que va a ser el esternocleido mastoideo. Y superficial y lateral a este músculo podemos ver un vaso que es la vena yugular externa. Vamos a pararnos aquí a señalar todo esto. Fijaros, tenemos el compartimento que se ve claramente neurovascular, ¿vale? Tenemos el músculo, que es el externo y fijaros, tenemos aquí la vena. Vamos, por tanto, a continuar... Subiendo, vale, a ver si nos permite y vemos que no me deja subir, no me deja subir. A ver cómo va, perfecto. Ahora vamos bien, vale. Fijaros, vemos que en el compartimento no hay mucha diferencia, vale, y ya llegamos a la altura o a nivel del hueso yoides. ¿Qué va a pasar a nivel del hueso hioides? Bueno, pues que a nivel del hueso ioides, ¿vale? lo que va a ser es que la arteria carótida se va a dividir. Fijaros, tenemos localizada la arteria carótida vale, y se acaba de dividir. Lo vamos a marcar. Aquí tenemos una división y aquí tenemos otra división. Vale, Va a dar a dos ramas, lo que es la eh, arteria carótida externa y la arteria carótida externa interna tenemos que saber que la arteria carótida interna durante todo su trayecto hasta que entra dentro del cráneo no va a dar ninguna rama mientras que la arteria carotida externa va a dar seis ramas ¿vale? por tanto es muy fácil poder eh, pues, diferenciar en las imágenes eh, cuál es la arteria carótida externa y cuál es la arteria carótida interna fijaros a ver aquí ahora, perfecto, bien Veis que la anterior ¿vale? empieza a dividirse, mientras que la posterior ¿vale? la va, podemos seguir completamente hacia superior. ¿Vale? Perfectamente. Volvemos otra vez a bajar. ¿vale? Y ya lo tenemos. A mayores... ¿Qué nos queda por ver? Bueno, pues, y ya para terminar, en este corte eh, axial supraioideo podemos eh, identificar en la parte anterior de la imagen, eh, la imagen, pues, la mandíbula. Le vamos a poner aquí número 1. Posterior a la mandíbula, vamos a localizar, se encuentra el vientre anterior del músculo digástrico, ¿vale? que sería este de aquí. Lateralmente, este músculo se va a relacionar con el músculo miloioideo, que lo estamos marcando aquí. Posterior a estos músculos, vamos a encontrarnos una estructura radiodensa, es el hueso hioides y posterior al hueso hioides vamos a localizar la faringe. Lateral a la faringe nos encontraremos con todo lo que es el compartimento vascular, vamos a marcarlo aquí, compartimento vascular, vale que estará conformado con, qué? con la arteria carótida ponemos aquí 5, carótida común, y con la vena yugular interna. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda que a la altura del hueso hioides y, y lateral vamos a encontrar la glándula submandibular, que sería esta de aquí.